Si quieres aprender a utilizar Cricut, en este video te explico cómo se ve mi curso por dentro. Esta es la página principal y aquí encontrarás toda la información de bienvenida, así como algunas recomendaciones. Cuando haces clic a la parte de clases, aquí vas a encontrar un menú donde están absolutamente todas las clases organizadas. Por ejemplo, aquí te muestro las clases de Shipback, donde comenzamos con la introducción, la estructura, el diseño, cómo imprimir y cómo armar. Así también vas a encontrar datos sobre cómo funciona Design Space, también las herramientas que tienes para el Explore y la Maker, como muchas otras clases más. Si quieres saber sobre las clases en vivo, estarán siendo publicadas en esta pestaña que dice en vivo. Aquí podrás ver los próximos eventos y también estarán todos los detalles de los materiales que necesitas para esa clase en vivo. Mi intención es que tomes el tiempo necesario para aprender. Así que tendrás acceso ilimitado a todas las clases que están ya pregrabadas, o sea, que desde el momento que te inscribes puedes comenzar a aprender. Así como también podrás asistir a todas las reuniones en vivo programadas. Simplemente guarda tu espacio en la agenda y no olvides entrar a la práctica en Zoom. Quiero aclararte que en este curso de Cricut vas a aprender a utilizar absolutamente todas las máquinas. Aquí tenemos la Cricut Joy, esta es la máquina más pequeña de Cricut y en el curso incluso te explico cómo crear un K-Topper utilizando esta máquina. También podrás aprender a utilizar las máquinas Maker, tanto la Maker original como la Maker 3. Y si tú eres de la familia Explore, Aquí también vamos a ver la Explore 3 y la Explore 2. Algo importante es que constantemente voy agregando nuevas clases. Así que según salen nuevas herramientas, también podrás ver cómo se utilizan cada una de estas. Así que es muy probable que conforme pasa el tiempo, también el costo del curso pueda aumentar. En este sentido, te recomiendo que veas el link de la descripción para saber cuál sería el costo en el que te puedes unir en el día de hoy. Puedes acceder a mi página web etnascraft.com barra cursos y allí podrás encontrar toda la información sobre el curso. Mi intención con estas clases es que puedas aprender a utilizar Cricut paso a paso. Así que nada, cualquier duda que tengas me la dejas en los comentarios y nos vemos en la próxima clase en vivo. Será por Zoom.